Bueno, estamos con David Carrero, eh, un emprendedor en serie en, de la Internet española y fundador, entre otras cosas, de Scale. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por contar con, conmigo, Corti. Oye, lo primero, por si alguien nos tiene todavía en el radar, ¿qué es Scale? Pues StackScale somos una compañía, eh, me gusta decir europea, aunque bueno, somos, somos, somos españoles y demás, eh, de infraestructura y cloud privado principalmente. Estamos muy orientados a clientes medianos y grandes que tengan grandes necesidades de computación uh -huh. y grandes necesidades de infraestructura de red. Cuando digo grandes, también pueden ser pequeñas, pero especialmente pues podemos ayudar a quien tiene esas grandes necesidades. Vale. ¿Con qué tipos de compañías trabajáis, más o menos? ¿Qué verticales? Pues al principio teníamos mucho comercio electrónico, pero a día de hoy estamos muy diversificados. Además de clientes de comercio electrónico, tenemos diarios online, compañías de medios de pago, tenemos eh, grandes compañías que cotizan en, en, en bolsa que tienen sus sistemas de gestión alojados en, en infraestructuras bueno. nuestras, eh, tenemos algunas compañías de viajes de las que han, han resistido un poco el, el impacto de, de, del coronavirus. Vamos, un poquito de, directo pues, de, de, de, de todos los sectores, también de educación, que me, me, me, lo, me lo he dejado un poco. De, de lado que ha estado tan, tan en boca ahora también con, con toda esta situación, pues un poco casi que estamos en, en prácticamente todos los sectores eh, que necesitan infraestructura digital. Vale, perfecto. Y yo estoy seguro que, claro, al final gestionáis la base de muchos negocios que, que mueven mucho dinero. Y con lo concerniente a ciberataques, ¿qué cosas hacéis desde, desde una empresa como Stackscale para, para guardar en la medida de lo posible a vuestros clientes de ciberataques? que sean amenazas digitales. Vale. En nuestro caso, bueno, Stack Scale tiene una red eh, muy sobredimensionada que es capaz de absorber pues eh, multitud de, de, de ataques, dependiendo también de qué tipo de ataque. Pero al final de lo que se trata es que cuando llega un ataque, pues eh, tratamos de identificarlo y se ponen medidas de contención, medidas de contención que en algunos casos pueden ser automáticas uh -huh. con sistemas de anti de, de, de DOS. Y en otros casos, pues son medidas de contención, no podríamos llamarlas manuales, pero son medidas de contención de, de, de ataques que, que es complicado identificar. Pero cuando aparecen en alguno de los sensores, lo que se hace es que se actúa de, de, de forma manual para contener el, el ataque. Si bien es cierto que muchos de nuestros clientes, por cómo tienen desarrollada la infraestructura con Stack Scale, están pues, muy sobredimensionados a nivel de red y a nivel de infraestructura pues es muy complicado que cuando llega un ataque el cliente pues, eh, llegue a verse afectado en el servicio. O sea, podría llegar en un momento a tener lentitud, pero no a caerse el servicio, porque antes o bien se han activado los, las medidas automáticas de control o bien estamos actuando de forma expresa para, para, ese, para ese cliente. Vale, Oiga, ya, ya has hablado de ataques de DOS, ¿no? de denegación de servicio sí. y otros tipos de ataques. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué es un ataque de denegación de servicio? Luego te preguntaré también por otros tipos de ataques que, so que soláis ver con cierta frecuencia. Vale, al final un ataque de negación de servicio pues es enviar mogollón de paquetes de basura con diferentes protocolos contra una serie de IPs o un grupo de IPs tratando de saturar la, la conectividad o incluso los equipos de, de computación que haya por detrás de esa, de esa conectividad. Vale, lo, y lo que busca entiendo, es que, que un, un site no, no dé servicio, ¿no? Aparezca como si estuviera caído debido a esto. Claro, al final lo que buscan es eh, o bien que la infraestructura caiga o que esté tan saturada que nadie pueda entrar. Es Por decirlo de alguna forma, si, si tenemos eh, eh, un giga de ancho de banda y nos copan el giga de ancho de banda con basura, uh -huh. pues los clientes lícitos no pueden entrar porque el canuto está a tope y no hay, no hay ningún hueco por el que, por el que podamos entrar. Vale, y esto viene, estos ataques son porque buscan que no demos servicio y no ganemos dinero, ¿no? lo que podría parecer la competencia entre comillas, o, o, o buscan algo más profundo. Pues es, Yo entiendo que depende de cada caso. ¿no? En, en, en, igual en casos concretos relacionados con, con banca eh, o con sistemas de medios de pago, igual lo que están buscando es encontrar una vulnerabilidad. O sea, al mismo tiempo que están atacando, están tratando de, de identificar potenciales vulnerabilidades por las que intentar a, a, a hackear, hackear el sistema, encontrar un agujero por el que entrar y poder liar alguna más gorda. O sea, esa suele ser una, una de las motivaciones. Otra también puede ser, pues, eh, pues simplemente, pues, que, que, que quieran que ese sistema esté caído. Pues, lo típico es eh, cuando son, pues, a ver, eh, si así algún caso, pues, por ejemplo, que, que bueno, que recordar, en, la, en las pasadas elecciones españolas, pues, había determinado grupos de hacker que atacaban páginas de los partidos políticos. ¿Cuál era el objetivo? Que nadie pudiese visitar las páginas. Yeah. Yo entiendo que con un comercio electrónico pues el objetivo, más que no puedan acceder a la página, siempre suele ser intentar eh, robar información, ¿no? porque el hecho de que el comercio electrónico deje de funcionar tampoco le aporta nada al hacker. A, a no ser que esté haciendo eso y al mismo tiempo pida un rescate, que también podría darse el caso ¿no? de que estén atacando y, por otro lado, estén chantajeando a, al, al dueño de, de, la, de la página para decirle, dejo de hacer el ataque si, si, si me pagas una recompensa por ello. Claro. Y oye, ¿y ¿hay algún otro tipo de ataque que sea más o menos común como pueda ser el de denegación de servicio? Pues a ver, luego hay un mogollón de ataques. Es que dentro de denegación de servicio podemos englobar un montón de tipos de ataques que van contra la red. Uh -huh. eh, otro tipo de ataques pues puede ser el, el estar eh, con bots automáticos que van probando eh, vulnerabilidades. Uh -huh. Que no es un ataque que en un momento dado se pueda detectar tan fácilmente y básicamente es que lo que hacen es atacar con mogollón de script que van probando si encuentran una, una vulnerabilidad. Entonces, a ver, la única forma de detectar este tipo de ataques es que el sistema de, de, de control de ataques pues tenga pues, soluciones tipo WAF para, para poder eh, detectar reglas de este tipo. Para en un momento decir, bueno, pues alguien está enviando un script concreto que está probando a ver si un PHP es inseguro. Pues si tienes un sistema de control que detecta ese tipo de script podrás parar ese ataque. Porque esos ataques muchas veces ni te enteras, ¿eh? porque no, son, no tienen por qué ser muy grandes. O sea, puede ser un ataque pequeño buscando si determinado script es inseguro. ¿Que no es inseguro? Pues no pasa nada, ah, pasa de lejos y ya está. ¿Qué es inseguro? Bueno, pues entonces ya entiendo que lo que hacen es que avisan a, al que tiene la red de ataques funcionando y le dicen aquí hay un sitio inseguro e intentan hackearlo y entrar a ver qué pueden sacar de claro. qué pueden sacar de ahí. O sea, muchas veces cuando entran, pues a lo mejor lo que hacen es, eh, pues imagínate, si no pueden robar información, se dedican a enviar spam o a enviar phishing desde tu, desde tu propio servidor de correo. Y al final eso es otro ataque. O sea, eh, consiguen entrar a tu máquina para enviar correo y con el correo envían phishing para intentar pues que la gente se crea que es un mail de un banco y, y den sus credenciales. Qué curioso. O sea, que a veces eres como un, un, un intermediario ¿no? en todo este proceso. Sí, en algunos casos somos como un intermediario. Vale. Oye, comentabas que teníais, pues eso, me medidas para guardar todo esto, algunas automáticas, otras manuales. Eh, a pesar de esto, ¿es suficiente como negocio, no? Cuando uno tiene un negocio digital, ¿es suficiente con las medidas que tiene su proveedor de infraestructura o cada uno de nosotros tenemos que hacer algo pro proactivamente para tener más seguridad? Normalmente casi todos los clientes tienen medidas adicionales a las, a las que tienen los proveedores, o al menos en nuestro caso diría que, que si no todos los clientes, casi todos, tienen medidas adicionales. Esas medidas adicionales pues pueden ser sistemas de cortafuegos adicionales a los nuestros, eh, incluso hay algunos clientes que tienen eh, CDNs por encima de determinadas plataformas, además de nuestras medidas de control, para siempre poner una puerta más a, a un potencial a un potencial problema. Vale. Y, y además de esta CDN, ¿es algo que tú recomiendes? ¿Algo que, que a lo mejor veas que es, que es muy positivo que aplicamos los negocios y no lo estamos haciendo? Pues a ver, yo creo que procedimentar, eh, lo primero, ¿qué pasaría no? si tenemos un ataque de denegación de servicios, si tenemos un robo de datos? Eso es vital, sobre todo porque si procedimentamos qué pasa, eh, alrededor de ese qué pasa, pues entiendo que, que cosas que, que tendríamos que hacer o que deberíamos hacer siempre, vamos a comprobar que tenemos una política de, de copiar de seguridad correcta, vamos a comprobar también que tenemos una política eh, de actualizaciones de nuestra plataforma que esté de acorde a, a, a las necesidades de esa plataforma para evitar eh, potenciales vulnerabilidades, también vamos a procedimentar en un momento dado cómo funciona nuestro cortafuegos o sea, cómo funciona eh, no solo el cortafuego, sino las capas que tengamos de seguridad por encima y por debajo. Y vamos a registrar todo lo que pasa. Porque muchas veces no está en que estemos protegidos, sino en que también podamos consultar el histórico de cuántas veces han intentado hacernos algo y en base a eso también tomar decisiones eh, para futuro. Claro. igual nunca nos entran, pero yo que sé, igual continuamente nos están atacando con un tipo de ataque, con, con un dedo ese o, o intentando eh, reventar los phps que tenemos o los ASP o los Java o lo que sea, no pues igual si, si vemos que continuamente están intentando eso, pero nunca lo consiguen porque estamos siempre al día, pues igual hay que meter, meter medidas de control adicionales, no vaya a ser que algún día ¿no? Dado que siempre están haciendo lo mismo, puedan lleguen a conseguir, ¿no? Pues reventar algún, algún punto de, de, de la infraestructura o del software que estamos utilizando. Claro, y como siempre, la información es clave, ¿no? Que te permite adelantarte a, a más cosas. Claro, luego, por ejemplo, utilizar eh, eh, VPNs para conectar a, a lo que son sistemas de gestión, a, a paneles de control internos. Yo creo que eso siempre es básico, ¿no? es, es lo típico. O sea, tienes un comercio electrónico eh, en el que facturas billones eh, y utilizas. Me da igual que sea Magento, que sea PrestaShop, que sea WooCommerce, ¿no? Eh, y coges y colocas la administración en una IP pública. Uh -huh. O sea, yo creo que ahí eh, un básico sería llévate la administración siempre que sea posible, yo diría que siempre es posible, llévatelo a una IP privada que obligue a acceder por VPN para entrar a la gestión de esa tienda. o sea, De forma que minimizas un punto, un punto de entrada. El, el atacante cuando intente atacar nunca va a poder entrar a la administración claro. o le va a costar mucho más porque no está pública, está en una red privada. Claro, tiene todo, todo el sentido. Oye, con esto que has dicho, ¿hay CMS o plataformas más seguras que otras o todas tienen el mismo nivel de problemas? Yo diría que todas son igual de inseguras. Vale. O sea, al, al, al, al final lo importante es, eh, aparte de estar actualizado y, y estar siguiendo un poco pues qué pasa con la plataforma que estés utilizando, pues utilizar, eh, cuando utilizas eh, plugins o, o add-ons, que estos sean seguros o si los desarrollas tú, que estén bien securizados, incluso pues hay que pasarles el control de un tercero para el control de un tercero, pero al final yo creo que la clave es eh, estar actualizado. Es que muchas veces cuando oímos que han hackeado una tienda online o que han hackeado un WordPress o cualquier plataforma, muchas veces no lo han hackeado porque el proveedor fuese inseguro o porque el cliente eh, tuviese algo algo mal, sino simplemente porque quien tenía que actualizar no actualizaba. Claro. Y es muy típico ¿eh? o sea, estar con una tienda online con una versión de, voy a poner el ejemplo de Magento, ¿no? eh, con una versión de Magento de hace seis años sin actualizar porque todo funciona, ya pero todo funciona, pero han salido multitud de, de potenciales problemas durante esos seis años que deberías haber ido corrigiendo y no dejar ahí de la mano de Dios hasta el día que llega alguien y, y lo revienta y te hace daño. No, to toda la razón ahí. Eh... Yo creo que otra cosa que a veces pasa es que tenemos como una falsa sensación de seguridad. Pues a lo mejor tenemos un negocio muy pequeño o de un sector poco atractivo que dices, oye, ¿quién, ¿quién me va a atacar? ¿Podemos estar tranquilos y seguros en esas situaciones de que no nos van a atacar? Yo creo que cualquier sitio, por pequeño que sea, es susceptible de ser atacado. Sobre todo, ten en cuenta que muchas veces los ataques simplemente están buscando eh, demostrar que pueden hacer algo. A veces igual ni te hacen nada, simplemente entran, te ahorran todo o, o, o te utilizan para enviar spam, pero no buscan ningún otro fin. O sea, en, en el... llevo tiempo sin verlo, pero vamos, era muy, es, es muy típico, ¿no? Cuando te hackean una página web y pone hackeado por... Yeah. O sea, el único, lo único que estaban haciendo era demostrando que había un problema ahí, que han entrado, lo han reventado, han puesto su cartel y ya está. Claro. O sea, eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Lo, lo peor es que yo que sé, pues que entren y te cifren todo lo que tienes. ¿no? Que no tengas copia de, de seguridad y te puedan pedir un, un potencial rescate, ¿no? eh, además normalmente en, en criptomoneda, para darte la clave de, de descifrado de, claro. de esa información. ¿Y, y, ¿Y vosotros que tenéis mucho tipo de negocio, veis que hay tipología de negocio que reciben mucho más ataques que otros? Pues normalmente, eh, esto más por estudios que por, por información nuestra, normalmente los, los negocios que más ataques suelen recibir siempre están relacionados con dinero. Banca, eh, comercio electrónico, porque muchas veces en los comercios electrónicos se manejan tarjetas de crédito o se manejan datos, datos personales. Diría que, que quizá comercio electrónico y banca son de los que más suelen sufrir los, los ciberataques. Porque al final lo que, lo que busca el hacker es que si consigue tarjetas de crédito, pues puede comerciar con ellas o puede intentar hacer cosas con ellas. Claro, eh, y también relacionado con todo esto. ¿Cuál ha sido la situación o situaciones que tenga que hacer más complicadas que tú hayas visto? No, no, no, no empresas concretas, pero, pero sí. situaciones que tú hayas dicho, oye, es que esto puede llegar a pasar perfectamente si no tienes cuidado. Recientemente casos que, que, que, a ver, que, que me han contado de primera mano, no, no que los hayamos vivido nosotros directamente, pues es los típicos casos de cifrados de información en una empresa. Uh -huh. O sea, el, el no tener correctamente cerrado determinados sistemas que te entran en un momento dado, que, que pueden entrar por, por muchos sitios, te cifran toda la información y bueno, en ese momento estás vendido, porque imagínate, te han cifrado tu sistema de, de contabilidad y dices, ¿y ahora qué hago? No? Te piden un rescate para, para poder descifrarlo. Y, y, claro, ahí lo, lo primero que se dan cuenta muchas empresas es, tenemos copia de seguridad. Yeah. Quien la tiene, digamos que casi se salva, ¿no? Porque dice, bueno, que tengo una copia de ayer. Bueno, pues, restauro la copia de ayer, miramos dónde está el problema y hay que ir corriendo. Pero mucha gente no tiene copia de seguridad. Claro. Y luego, casos más antiguos de, de, de mi primera empresa, pues sí, de tener ataques de denegación de servicios súper bestias, no, pues, por, pues Por ejemplo, me acuerdo cuando teníamos servidores de juegos, te hablo año 2000 y pico alojados, servidores de juegos de, de compañías, y las compañías de servidores de juegos, entre ellas, sobre todo las que estaban ubicadas en otros países, China y cosas así, se dedicaban a atacar a otras compañías de juegos para que no pudiesen dar servicio. Entonces, de repente, tenías una infraestructura y te veías que el cliente tenía un giga de ancho de banda, dos gigas de ancho de banda, y estaba todo copado. Pero ya no es que estuviese copado, sino que en aquel entonces, como la capacidad de red de todo el mundo era, era menor, eran capaces hasta de saturar el proveedor entero. ¡Ostras! Y era un, un follón. A ver, a día de hoy también podrían conseguirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy las capacidades con las que contamos la mayor parte de proveedores son muy, muy amplias. Vale. Y oye, para, para, sobre todo, te iba a pedir ahora consejos, pero, pero orientados a, a, a, a los gestores de los negocios, ¿no? Al final, gestores de negocios digitales que mejor no tengan tanto conocimiento de infraestructura, pero, pero ¿qué les recomendarías tú, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tener en cuenta y, y, y qué cosas preguntar a lo mejor a su equipo para, para asegurar que tiene el nivel de, de ciberseguridad adecuado? Pues a ver, yo creo que lo, lo, bueno, lo primero es si, si no tienes un equipo, pues que, que o bien quedes el equipo o que recurras a una, a una empresa externa que te pueda ayudar en ese tipo de, de labores, ¿no? Porque si lo haces tú y no tienes experiencia, al final siempre te vas a dejar cosas fuera. Y lo más importante, pues es lo que decía antes, eh, yo creo que hay que procedi proce eh, hacer procedimientos uh -huh. para tener claro cómo tenemos que mantener nuestra empresa segura. Eh, pues hay que empezar por el, si tenemos copias de seguridad y qué política de copias tenemos, pues para saber cuántas copias guardamos y durante cuánto tiempo, también saber el tiempo, que, el, el tiempo en el que somos capaces de restaurar una copia, porque no está en tener copias de seguridad, está en que si tenemos un comercio electrónico y nos quedamos sin operar porque nos han hackeado la página web, ¿Cuánto tiempo tardo en volver hasta arriba? Porque igual si tardo mucho, estoy perdiendo mucho dinero. O mi imagen se está viendo realmente afectada ¿no? y luego va a ser un problema a la vuelta a a funcionar. ¿no? Okay. Y luego el, el hecho también de, de, de estar actualizado, de la plataforma que utilizamos, que esté correctamente actualizada a, a, la, a la versión que corresponda. ¿eh? No tiene por qué ser siempre la ultimísima. ¿no? Pero a una versión que sepamos que, que en cierta medida es... es es lo más segura posible. Y luego a la hora de elegir el, nuestro proveedor de nuestro proveedor de hosting, nuestro proveedor de cloud, pues conocer un poco qué medidas aplica este proveedor, pues cómo está de preparado para cuando viene un, un tipo de un problema de este tipo, pues cómo va a actuar o cómo nos va a recomendar actuar. Vale. Tener al menos esa conversación ¿no? con el proveedor, que supongo que muchas veces ni se tiene. Sí, yo creo que es, es, es muy importante. También es cierto que depende de la escala del cliente, ¿no? Pero es, es muy típico estar hablando con un cliente grande que necesita alta disponibilidad en su sistema y que si nadie le dice que lo necesita y que tiene que desplegar, pues imagínate, balanceadores, 30 balanceadores, eso, ¿no? Pues no lo hace y, y igual lo necesita. Claro. Y, y, y hacer ese tipo de cosas lo que te provoca es que si eres susceptible a ataques si y los tienes y tienes una infraestructura altamente disponible, en un momento dado tienes un ataque y puedes empezar a controlarlo por puntos. Claro. Tiene toda la lógica. Oye, David, ya para acabar, eh, si a alguien le está interesando todo esto, ¿dónde pueden contactar contigo y dónde te pueden seguir? Pues, bueno, en, en mi empresa, evidentemente, en stackscale.com y luego, bueno, pues, eh, soy también bastante activo en Twitter, me podéis encontrar en arroba en Carrero y, bueno, si alguien quiere, quiere mi mail o, o mi teléfono es relativamente fácil de, de, de encontrarlo, ¿no? o bien contactándome por las redes, escribiéndote a ti, o, o accediendo a la página de StackScale y, y llamando, preguntando por mí. Perfecto, David. Muchísimas gracias por, por este repaso. Y desde luego, si es un, un proveedor en el que, que hay que confiar, bueno, que confiamos mucho, y sí que sois muy potentes y mola escuchar todas estas cositas de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gotti.